Oh, my God.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 porque ya no son meses, son años. años, años, años, años. años, años. Yeah, si sí, prey. La constancia, pa. El compromiso hecho persona. De vuelta al juego. De vuelta al juego. De vuelta a la caída. Sino cuantas veces te levanten. Y que Dios perdone al que no creyó. No, que Dios perdone al que eh. no creyó. Porque de verdad que yo de no. De vuelta al no juego. No.